Bueno, buenos días a otra sesión. Hoy es miércoles 22 de abril de yo sigo publicando. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Rubén Alba Ruiz, que trabaja conmigo en la espina S3Métrica, nos dedicamos a cuestiones de, de evaluación científica, prepararse a series, acreditaciones, y él lleva la parte de evaluación institucional, se dedica a hacer informes de consultoría eh, Concesión bibliométricas para evaluar instituciones. Aquí también está la gente. Eh, y, y bueno, también eh, estudió conmigo la, la carrera de, de documentación y por tanto es experto, más que experto en, en fuentes de, de información, sobre todo en el manejo de, de las grandes bases de datos bibliográficas como Web of Science. Y, y como Hoy nos va a dar una clase que se le da habitualmente en, en varios cursos que damos en la universidad, eh, sobre todo en la escuela de posgrado, también en farmacia, creo ¿no? Rubén, para la elaboración de la TFM sobre, sobre ecuaciones de búsqueda, que es un aspecto importante que tenéis que controlar bastante. Habéis visto que en el curso, por ejemplo, de cómo seleccionar de revistas de, de impacto es fundamental que sepáis hacer ecuaciones de búsqueda para identificar aquellas revistas que publican sobre vuestras temas de investigación. También es importante Saber cómo elaborar ecuaciones de búsqueda para seleccionar temas e identificar temas punteros de vuestra área en los que podáis tener interés o en los que podáis querer publicar posteriormente. Y también es importante, sobre todo, que creo que el aspecto que se va a centrar, eh, sobre todo Rubén, que las ecuaciones de búsqueda son importantes para ese apartado de recopilación bibliográfica que, que tiene toda investigación científica. ¿vale? Bueno, os voy a enseñar eh, cómo hacer ecuaciones, os voy a enseñar lo que el lenguaje booleano, cómo combinar operadores. Imagino que será un, un curso bastante, bastante práctico. Bueno, Rubén, te voy a dar la, la palabra, voy a dejar de presentar, por aquí voy a quitar la, la presentación, un momentito, a ver, que tengo aquí, mira de ventana. Venga, Rubén, para pues allá puedes compartir pantalla, muchísimas gracias por, por, por participar, ya creo que te vas a casi casi, casi profesor fijo, ¿no? porque creo que tiene otro curso la semana que viene también. Sí, gracias. O sea, sí, gracias por dedicar tu tiempo a, a que yo sigo publicando y compartir tu conocimiento aquí con, con, con todo el grupo. Muy bien, pues te dejo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya buenas tardes casi para algunos. Eh, eh, estás? ¿Sí, Dani? Veo como, no sé si lo verá todo el mundo, pero veo como, como mucha clase no sé no sé parpadea si sí está parpadeando a sí. ver desactiva a ver desactiva la otra vez y comparte la presentación se ve como parpadeando rubén un poco loco pues... a ver comparte de esta manera lo que no comparta no comparta aplicación comparte pantalla completa y y, y maximiza la presentación del PowerPoint o el PDF que tengas, que creo que eso no parpade, parpadeaba. A ver, prueba. A ver, ¿se ve ahora la pantalla? No, ahora no vemos todavía nada. Ahora está parpadeando. Ahora no, ahora, ahora se ve el PDF, ¿vale? Sí, llévanlo, ya se ve bien, ¿vale? Si pones... A ver, Amplíalo. Perfecto, ahora sí ya está perfecto, Rubén, ya tienes ahí la, la pantalla. Venga, pues, pues te dejo, ¿vale? vale sí, un saludo para, para todos y todas. Bueno, buenos días de nuevo. Eh, muchas gracias también por la oportunidad que me ha dado para poder presentar este taller. Normalmente eso, como decía Dani, este tipo de cursos eh, suelen ser más, más extensos ¿no? en el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar eh, en, este, en esta hora y media poder eh, presentaros eh, cómo elaborar una estrategia de búsqueda, sobre todo a la hora de enfrentarnos a nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Eh, los contenidos de este taller van a ser muy básicos, ¿vale? Os vamos a enseñar cuáles son las técnicas que utilizamos nosotros para elaborar la estrategia de búsqueda, cómo elaboramos las ecuaciones de búsqueda. Y los campos donde nos vamos a basar, o las la bases de datos donde vamos a tratar de llevar esta estrategia de búsqueda, vamos, vamos a utilizar sobre todo ahora mismo dos bases de datos. Bueno, una base de datos biomédica, la base de datos de PubMed y una base de datos multidisciplinar como puede ser Buenos o sea, Esta base de datos, luego, en la estrategia de búsqueda que vamos a emplear son aplicables a otras bases de datos. ¿vale? De todas maneras, vamos a intentar ver diferentes bases de datos, porque dependiendo del área... En la que vosotros trabajéis, pues, o, o utilizaréis una base de datos, si ¿vale? bien sea de biomedicina, de ciencias sociales. Y lo que, vamos a, eh, lo que vamos a intentar ver es cómo eh, recuperamos eso, esa, es, cuando realizamos una estrategia de búsqueda, cómo localizamos unos registros y esos registros, cómo los podemos guardar en una biblioteca personal. Pero que eso lo veremos en otro taller, ¿vale? Que es el de, de Ya hemos visto algo parecido con eh, nuestro compañero Javier Cantón, Zotero, eh, el gestor de referencia Zotero. Entonces, el, el siguiente paso que daríamos nosotros va a ser cómo luego gestionarlo a través del software Mendeley. ¿Por qué es tan importante una, la elaboración de una estrategia de búsqueda? ¿vale? Eh, normalmente eso, nosotros cuando nos enfrentamos a un trabajo de investigación. Eh, la fase de nuestro trabajo de investigación pues, requiere varios procesos, ¿no? Tenemos que definir el problema y diseñar la investigación, recopilar los datos, tratarlos, comunicar el trabajo a través de la publicación y todo ese proceso es gracias a la búsqueda de información, ¿vale? ¿Cómo realizamos esa búsqueda de información? Esta es una imagen que yo siempre me gusta poner mucho eh, en los cursos, ¿Vale? Eh, eh, viene sacado un libro de metodología de investigación de, y, como veis, el proceso que sigue, eh, la metodología, este pro, proceso de investigación, hay muchos pasos los, en los que hay que seguir, ¿vale? Y, como veis, el, el segundo paso para poder llegar a nuestro, a resolver nuestro problema de investigación, nuestro trabajo de investigación, es la revisión de la bibliografía. Siempre que nos vamos a enfrentar a un trabajo de investigación, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión bibliográfica para ver si el trabajo que estamos elaborando eh, lo ha realizado otra persona o no. Y sobre todo, cuando publicamos un artículo científico, eh, eh, si lo vamos a presentar a una revista, los revisores muchas veces lo que nos van a hacer mucho hincapié es, si hemos hecho una buena revisión de la bibliografía eh, para, para poder eh, publicar este trabajo, ¿vale? Entonces, eso, para que veáis la importancia de, lo, de una búsqueda bibliográfica. Dentro del proceso de investigación, uno de, de, como no pasemos del segundo paso de la búsqueda bibliográfica o de la revisión, nos quedaríamos ahí, estancados, ¿vale? Por eso es muy importante hacer una búsqueda bibliográfica y hacerla y desarroll, desarrollarla. Porque, bueno, supongo eso, que tendréis todos muchos conocimientos ya sabréis o habéis trabajado en bases de datos, ¿vale? Eh, o conoceréis la base de datos, pero normalmente cuando nos enfrentamos a una búsqueda, lo primero que hacemos es hacer una búsqueda básica siempre en el buscador de Google. Esto, aquí os hago una nota bibliográfica sobre todo eh, de, de un libro que, hace, que hizo en su día Ramón Cajar, eh, del año 1897, y ya Ramón y Cajer en su día ya hablaba de la importancia de, de los antecedentes bibliográficos, de que unos buenos antecedentes bibliográficos eh, en una investigación eh, deben ser cuidadosos, ¿vale?, a la hora de buscar esa bibliografía y la importancia de, de cuando re, recuperamos esa información eh, tener como una biblioteca personal donde poder guardar eh, toda esa información. Para que veáis que esto ya desde el año 1897 ya Ramón y Cajal ya nos hacía hincapié en la importancia de esto, ¿vale? So, como veis ahí abajo viene, viene la referencia de lo que cita Ramón y Cajal, de lo que publicó en su vida Ramón y Cajal. Es una obra muy fácil de leer, así que la recomiendo para que le echen un vistazo, ¿vale? Que, que, que por eso, aunque tenga casi 100 años esta obra, dice, sigue estando de actualidad. Vamos ya a cacharme hoyo. Eh, este curso, sobre todo, lo vamos a intentar que sea práctico. ¿vale? Yo voy a mostrar aquí una diapositiva para que veáis eh, los operadores, sobre todo, que vamos, con los que vamos a trabajar. La presentación la, la, la he compartido en Telegram. No me ha dado tiempo a colgarla eh, online para poderla compartir a través del chat. Pero bueno, ya luego la, la colgaremos y ya podemos ir. ¿Vale? Las consideraciones previas que tenemos que tener siempre que vamos a enfrentarnos a una estrategia de búsqueda bibliográfica, eh, tenemos que saber qué es lo que voy a buscar, que, cuál es mi problema de investigación, cuál es el trabajo de investigación al que me estoy enfrentando. Ahora mismo eso, como muchos de los que estamos aquí, somos también doctorando y tenemos que enfrentarnos a un problema de investigación, presentar nuestra tesis, ¿de qué trata nuestra tesis? Hay otra gente que ha publicado sobre ese tema, sobre nuestro tema de investigación, entonces, lo importante es recuperar toda esa información, a ver si hay algo sobre ese tema. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? eso tendremos que tener presente en qué base de datos publicarlo. Eso, luego más adelante os voy a enseñar los ejemplos de diferentes bases de datos, ¿vale? Por ejemplo, eso, si somos del área de ciencias sociales, me interesa más buscar en base de datos del área de ciencias sociales, multidisciplinares, del área de biomedicina. ¿Cómo voy a buscar esa información? Yo ya me sé cuál es mi problema de investigación, sé a qué base de datos voy a, voy a enfrentarme. Y claro, cada base de datos es de su padre y de su madre, y tiene sus diferentes combinaciones. Aunque ya casi toda la base de datos ya más o menos son muy parecidas, ¿vale? Es lo que suele ser la interno. Luego, lo más importante de todo es cómo gestionar información. Aquí en esta sesión no nos va a dar tiempo, como digo, pero eso vamos en eh, la próxima sesión: está de cómo gestionar bibliografía con Mendeley va a ser el siguiente, ¿vale? Una vez que sabemos que lo que, cuál es nuestro problema de investigación, tenemos que diseñar cuál es la estrategia de búsqueda, ¿vale? Tenemos que, tener, tenemos que saber cuál es nuestro problema, eh, cuál es el problema definido, los conceptos implicados, si el, eh, vamos a emplear un lenguaje natural, un lenguaje controlado, ¿vale? Un lenguaje libre y los operadores booleanos. No sé si sonará a algunos, pero los Normalmente, existe multitud de operadores, de operadores, ¿vale? Nosotros los que normalmente empleamos son los operadores booleanos, que son, los, también tienen un cierto año, los, George Booth fue el creador que hizo estos operadores, y sobre todo lo utilizó en el área de las matemáticas de la álgebra. Era sobre todo eh, 0 y 1, en términos de informática, ¿vale? Pero eso, como digo, existe multitud de operadores, y los que normalmente emplean la base de datos son los operadores booleanos, que son el AND, el OR y el NOT. ¿vale? Luego, cada base de datos tiene sus complejidades y utiliza limitadores, filtros, etc. Eso ya lo iremos viendo cuando pongamos los ejemplos. Aquí os pongo como ejemplo: eh, yo tengo un problema, un problema para realizar mi, mi trabajo de investigación y tengo una pregunta que resolver. Por ejemplo, yo pongo una pregunta que sería realizar alguna actividad física, una ayuda a controlar la obesidad en niños. Esa frase, esa pregunta que yo quiero resolver, pues de ahí tengo que desglosar una serie de términos, como digo, en un lenguaje natural o controlado. Un lenguaje natural, por así decirlo, libre, es normalmente como como hablamos eh, día a día, ¿vale? Y un lenguaje controlado sería más bien eh, a través de los... Tesauro, que eh, ahora veremos también un ejemplo, y sería eso para identificar términos que son eh, más científicos, por así decirlo, ¿no?, que emplean esta base de datos para recuperar la información de manera más directa. Pero eso, podemos utilizar una combinación de varios términos, mediante eh, un lenguaje natural y un lenguaje controlado. Entonces, cuando tenemos ya los términos identificados en nuestra pregunta de investigación, lo que tenemos que hacer es unir esas palabras mediante, mediante operadores. Aquí abajo os pongo como un ejemplo, ¿vale? Y donde hago una mezcla de, de esos términos mediante los diferentes operadores. El AND, el NOT y, el, y, lo, y los paréntesis, ¿vale? Esta sería una buena estrategia, una buena estrategia para poderla eh, desarrollar dentro de mi buscador, eh, en base de datos. Bueno, vamos a desarrollar un poquito los, cuáles son los operadores booleanos, ¿vale? Como digo, normalmente los que vamos a utilizar y los que tenéis que tener ya en mente ya cada vez que vayáis a realizar una estrategia de búsqueda o una ecuación de búsqueda son los que os digo, los operadores booleanos, que son estos, el AND, el LOR y el NOT, ¿vale? Luego, como digo, existen otros limitadores, pero nos vamos a centrar sobre todo en esto, que son los que principalmente emplean la base de datos. El AND lo que nos hace es, de, imaginaros que tenemos el conjunto de información de toda la red y queremos buscar pues cáncer de mama y, y ansiedad por así decirlo pues el, el lo que me, me va a decir es que me, va, que me busque esos dos términos dentro de una de un mismo concepto vale el Or lo que me diría dentro del total de, de internet eh, que me busque o una cosa u otra cáncer de mama o ansiedad vale me da igual que estén dentro de la misma del mismo trabajo que estén por separado, ¿vale? Aquí lo que no haría el OR sería buscarme el total, el total, ¿vale? El OR sobre todo se suele utilizar cuando vamos, a, cuando empleamos sinónimos, ¿vale? Por ejemplo, neoplaxias eh, o cáncer, esos dos términos como son sinónimos, pues me buscaría un término u otro dentro de nuestra eh, estrategia de búsqueda. Y el NO, por ejemplo, si queremos buscar cáncer de mama y, y, y le decimos, pero no en nombre, ¿vale? Entonces me diría que es una palabra, pero no la otra, ¿de acuerdo? Aquí os desarrollo un poquito más lo, lo, lo, cómo se utilizan este tipo de operadores, ¿vale? Eh, con eso, como tenéis la presentación, eh, ya le echáis vosotros un vistazo, y eso, la presentación es más, más, menos extensa, y lo que nos va a interesar sobre todo es cómo utilizar este tipo de operadores en la base de datos. Aquí tenemos el OR, ¿vale? Cómo sería, como lo utilizaríamos como dentro del conjunto de información dentro de internet. Esto sobre todo nos sirve en los operadores booleanos, sirve sobre todo en tal y como está hoy la, la era de la información, tal y como se dice la infoxicación, ¿vale? Que existe gran cantidad de información en la red, pues, pues este tipo de operadores nos ayudan a limitar un poco más infor la información y que sea un poco más contrastada y fundamentada. Otro operador, este normalmente no, no es muy conocido, es el SOR, ¿vale? XOR, y este lo que nos dice es, cuando estamos buscando un término, le estamos diciendo que dentro de, de, una, de una ecuación de búsqueda, que no nos busque ese término. Normal, no es muy conocido, ¿vale? Pero yo lo pongo aquí como ejemplo por eso mismo, porque uno de los operadores que no es muy conocido y, que, y creo que puede ser interesante que, que lo conozcáis. Para mí, eh, uno de los mejores operadores que existen es de comillas. ¿vale? Desde comillas lo que me hace es que me busca frases completas, ¿vale? Una frase. Si estamos buscando cáncer de mama en mujeres de 32 años, eh, si yo pongo las comillas en todas esas frases, lo que me va a buscar es exactamente lo que pone ahí, ¿vale? Este, es un term, eh, este operador eh, lo tenéis que tener ya de por sí siempre grabado, ¿vale? E incluso cada vez cuando haga una búsqueda en Google, para buscar frases enteras, Hacerlo con, con comillas, ¿vale? Que no es un, un operador muy utilizado. Y lo que me va a decir eso, me va a buscar, como pongo en el ejemplo, tratamiento de Alzheimer, me va a buscar exactamente en, en las publicaciones científicas, los artículos, eh, documentos donde aparece es, esa, esa frase tal cual literal. ¿De acuerdo? Por eso tener en cuenta, muy, muy en cuenta, sobre todo. Este, yo suelo, lo suelo utilizar mucho. Los otros operadores que se utilizan mucho son los operadores de truncamiento. Que estos operadores ya van a depender de la base de datos. Ya se va a utilizar o bien el asterisco o bien el interrogante. Eh, como vamos a ver ahora un ejemplo, pues vaya, va a quedar mucho más claro para qué se utilizan este, este tipo de operadores. Sirve sobre todo para buscar un, un, una red de una palabra. Imaginaros que estamos hablando sobre un concepto panadería, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una búsqueda sobre, el, el, sobre panadería en Granada. Y, y no sé exactamente, porque no conozco bien el idioma, no sé cuál es la terminación de... de cuál es la raíz de la, de la palabra panadería. Pues simplemente sería poner pan, por ejemplo, y el asterisco detrás. Y lo que me buscaría sería toda la raíz de la palabra panadería, panaderos, pan... Todos los panes, todo todos los conceptos que me llevan toda la raíz de esa palabra, ¿vale? Toda esa genealogía. Por eso, este tipo de operadores también nos ayudaría mucho eh, a la hora de realizar una búsqueda, sobre todo en base de datos, si no tenemos un cierto conocimiento en inglés, eh, nos, nos puede servir para eso, para que alguna palabra, alguna terminación que no conozcamos eh, sobre una palabra, le ponemos el asterisco y me, va, y me lo va a buscar, ¿vale? el, el asterisco normalmente se puede poner, se pone al final de la palabra eso para que, como digo, para que me busque la jerarquía o no la, de, de esa palabra y otra base de datos lo que se utiliza es eh, el signo de interrogación este sobre todo sirve por eso pues como os digo, que a lo mejor hay alguna palabra que no, no sé cómo normalmente se escribe, por ejemplo health en salud, ¿no? salud en inglés, si no sé si la, lleva la e de en medio es una e o es una a le pongo ese interrogante y entonces la base de datos me buscaría las palabras que que que llevan que me llevan a ese, a ese interrogante, ¿vale? Por eso, como os digo, uno de los que más uso, suelo utilizar yo, comillas, tenerlo muy presente, sobre todo comillas, eh, si queremos buscar algo muy concreto eh, en Google, ¿vale? La base de datos de Google me vendría estupendo. Si queréis, luego, supongo, como vamos a hacer varios ejemplos, vamos a ver cómo son los diferentes resultados. Y veis la diferencia entre comilla, poner comillas y no, y no poner comillas. Operadores de trucamiento, también tenerlo muy, muy presentes ¿vale? El asterisco y el interrogante. Y los paréntesis. Esto es sobre todo, de aquí es donde viene sobre todo lo que, el nombre del taller. Cómo elaboraron unas una ecua, ecuaciones de, de búsqueda, ¿vale? ¿Por qué es importante el paréntesis? Porque al final eso, como esto se basa en, en álgebra y de, de técnica de recuperación de información a través de, de internet, pues son, un procedimiento, son como procedimientos matemáticos. Como cuando en el colegio estábamos usados y y empleábamos la, la técnica asociativa, y conmutativa y tal, ¿vale? Y sí, teníamos que poner siempre los paréntesis, pues todo funciona de la misma manera. Ponemos paréntesis para hacer diferentes representaciones de nuestra estrategia. Si quiero buscar cáncer de mama y niños, pondría ahí un paréntesis, y si quisiese poner ahora y decirle y no en eh, mujeres mayores de 60 años, pondría un no, y ahora a la siguiente eh, frase le pondría otro paréntesis, ¿vale? Y siempre va desde izquierda a derecha. Esto, como digo, es como la, cuando estudiamos matemática en el colegio... Y, y eso, la propiedad conmutativa, la asociativa y todo esto, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de la base, sacado de la base de datos de, de Partner. Y el ejemplo es con el asterisco. Fijaros que aquí lo que estaba yo buscando es eh, Biblio, ¿vale? Y quiero que me busque todo lo que es relacionado con Biblio y, y detrás su jerarquía, ¿vale? Y para eso le pongo el asterisco. Y como veis en el ejemplo, eh, si veis, claro, como es solo un pantallazo, no se ve, pero me saca 100.000 palabras relacionadas con biblio, ¿vale? Biblio, biblioteca, biblio, biblio, biblio, biblio, biblio, biblio, biblio, 100.000 palabras. Por eso, para que veáis el poder que tiene el asterisco. Y aquí os pongo un ejemplo, sobre todo, de cómo emplear eh, los operadores booleanos, el OR y el and. Os pongo como, como una matriz, ¿vale? De, de arriba a abajo eh, el OR son todos sinónimos, ¿vale? Son sinónimos de úlcera por presión y entonces si quiero ampliar mi búsqueda, mi estrategia de búsqueda al máximo, pues todos estos sinónimos de úlcera por presión, le, le pondría a cada palabra por detrás un OR y me recuperaría todos los todas las publicaciones que en algún momento en el text, en el texto de la, de la publicación han, han, han insertado esa palabra, ¿vale? Entonces, si lo que quiero hacer mi estrategia de búsqueda es quiero ver todos los documentos de úlcera por presión eh, y, y los tratamientos de úlcera por presión, pues lo que haría sería unir úlcera por presión y tratamiento, ¿vale? Entonces, como veis. La, también la cantidad de, de palabras que existen o de sinónimos que existen para tratamiento. Entonces, de aquí haríamos una combinación de todos los términos mediante OR y and y nos haría una estrategia de búsqueda poco a poco medio considerable, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo de... de ¿Cómo, pues sobre todo este tipo de ecuaciones de búsqueda, si os vayáis presentando ahora, os vayáis a enfrentar a lo que es la tesis, muchos de los trabajos de vuestro primer trabajo de investigación, sobre todo puede estar enfocado a lo mejor a una revisión de la bibliografía o una, una revisión sistemática. Pues eh, sobre todo se enfrenta, sobre todo una revisión sistemática en muchas de las publicaciones, lo que tenéis que hacer es presentar eh, o desarrollar cuál es vuestra estrategia de búsqueda para darle fiabilidad a y contundencia al trabajo, ¿vale? Y que vean otros investigadores que, en qué se fundamenta ese trabajo, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo de cómo sería una estrategia de búsqueda como, y bien desarrollada. Que no es como, como eso, como una simple búsqueda en, en internet y con el tratamiento de úlcera por presión, No, aquí está bien desarrollado y, y, y, y, y, y siguiendo paso a paso, ¿vale? Eso, para que veáis... Eh, que, que tiene su trabajo, que no es una simple búsqueda poner un término en la cajita de búsqueda de la base de datos y simplemente me, los resultados que me salgan con eso me quedo. Hay, hay que desarrollarla mucho más, ¿vale? Pues, Por eso aquí os pongo un ejemplo de cómo se debería una estrategia de búsqueda bien desarrollada. Y como decía, existe multitud de bases de datos, eh, dependiendo del área de investigación a, a la que... De la que seáis, de la que forme parte, de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias de la salud, multitud de bases de datos. Yo eso voy a tratar de, centrarnos sobre todo, en la base de datos de palmer no por el hecho de que sea de ciencias de la salud, sino porque creo que es una base de datos que conforme la vayáis aprendiendo o la capacidad de aprendizaje que tiene esta base de datos va a servir para que conforme enfrente a otra base de datos, eh, ya sepáis que así utilizarla, ¿vale? Y eso, aquí os pongo como ejemplo las bases de datos que existen, eh, existen 100, 100.000 bases de datos, pero bueno, es que normalmente cuando nos enfrentamos nosotros a una, a una búsqueda de información, dependiendo del área que sea, pues no, normalmente utilizamos estas bases de datos. Cada base de datos forma parte de una editorial, igual, pero sobre todo eso, para que veáis ahora, ahora os voy a poner supongo que habréis metido dentro de la, de la biblioteca de la UGR y ahí podréis ver cómo podéis acceder a través de la biblioteca de la UGR a diferentes bases de datos. Y dependiendo de eso, de cómo sea cada base de datos, pues cada base de datos va a tener su complejidad o su interfaz y una, pues, van a tener una pantalla de una búsqueda simple, búsqueda avanzada, búsqueda por campo, van a tener unos limitadores, unos filtros metodológicos, ya eso va a depender sobre todo de las peculiaridades de cada base de datos. Y aquí esto es lo que os lo pongo sobre todo, es para que una vez que nosotros hemos realizado una búsqueda bibliográfica, una base de datos, lo ideal es que lo tengamos todo gestionado en una biblioteca personal. Y para ello la, la mejor herramienta es un gestor de referencia bibliográfico, que ya como decía antes Javi Cantón en su día, ya nos dio una sesión sobre Zotero que para mí es, eh, es más intuitivo el que normalmente suelo utilizar yo, pero existen también multitud de gestores de referencia bibliográfico y esto y no otras, vamos a intentar de, de Mendeley. Y, con, y el, el, de la pantalla que yo pongo aquí, normalmente, yo lo suelo utilizar casi todo, ¿vale? Porque muchas veces hay, depende de, de una base de datos u otra, cuando yo me descargo una referencia, eh, esa referencia me la suele descolocar. ¿No? No, no no suele estar bien normalizado, dependiendo del gestor, de, dependiendo de la base de datos. Entonces, yo lo que hago, me lo descargo con el gestor de referencias que mejor le va a esa base de datos y luego lo, lo, lo a uno todo, ¿no? Lo, lo, lo, lo agrupo en mi gestor que normalmente utilizo. Como digo, yo normalmente utilizo Zotero porque para mí es más intuitivo. Pero eso, Reference Manager, Mendeley, son otros gestores que también suelo utilizar mucho, ¿vale? Pero esto no os preocupéis ahora mismo, esto va a ser, lo veremos lo en la próxima sesión de la semana que viene. ¿Vale? Bueno, ahora si queréis vamos a centrarnos eh, en diferentes recursos y en eh, cómo es, emplear este tipo de operadores booleanos en, en diferentes bases de datos. ¿De acuerdo? Lo que os quería enseñar por aquí, a ver, voy a como que lo veis, ¿vale? Como veis los iconitos de arriba, ¿vale? Son, normalmente son, no os asustéis, son siempre, casi siempre lo tengo abierto son las diferentes pestañas con las que yo suelo trabajar y como de un día para otro utilizo muchas, pues normalmente siempre las suelo abrir en el historial para no tener que abrirlas 30 veces. Vosotros, mira, si os metéis en internet y ponéis eh, biblioteca UGR, ¿vale? Esto aquí lo que os quiero enseñar sobre todo, es eh, el enlace, bueno, los recursos que tiene la biblioteca, simplemente pinchando en biblioteca UGR de la Universidad de Granada, podéis ver los diferentes recursos que nos ofrece la Universidad de Granada en la biblioteca para poder acceder a diferentes bases de datos. Lo que a nosotros nos interesa dentro de esta, de esta opción, ¿vale?, es la opción de biblioteca electrónica. Aquí podríamos tener acceso a todas las bases de datos siempre y cuando accedamos mediante la VPN, la una VPN, podemos acceder desde casa a, a los diferentes recursos, a las diferentes bases de datos para poder realizar una consulta y poderme descargar. Bien, para, primero eso, para poder acceder a esa base de datos siempre y cuando la haya contratado la Universidad de Granada y, y segundo, para poder descargarme la referencia bibliográfica. Entonces eso, como digo... Si ponen U de biblioteca UGR y la opción de biblioteca electrónica, esta se va a ser casi nuestro padre nuestro para poder localizar esta base de datos, ¿vale? Aquí vienen las diferentes bases de datos y aquí lo que os quería enseñar sobre todo es la opción de guías temáticas. Dependiendo de vuestra área de investigación, si pinchamos en guías temáticas, ¿vale? Aquí ya no, no, nos dicen qué recursos podemos obtener eh, para cada área, ¿vale? Si somos del área de ciencias, si somos del área de ciencias sociales, de economía, de empresa, dependiendo del área que seamos, pues ya pinchamos uno u otro, si somos de ciencias sociales pincharíamos y aquí nos aparece un listado de todos los recursos a los que podemos acceder, ¿de acuerdo? Bueno, esto es solo para que lo que tengáis presente, que hay multitud de bases de datos, por ejemplo, en el área de ciencias sociales que he pinchado, hay cien bases de datos a las que podemos acceder y de recursos, ¿vale? para poder realizar una consulta bibliográfica. ¿De acuerdo? Otro recurso que os quería enseñar. Que estábamos hablando cuando vamos a realizar una ecuación de búsqueda es que en los términos que vamos a emplear pueden ser en lenguaje natural o en lenguaje libro controlado. Eh, para el lenguaje libro controlado existen varios tesauros eh, para poder hacer esas consultas. Aquí yo os pongo uno, ¿vale? Este sobre todo está relacionado en el área de de la salud. Si, este simplemente si ponéis en Google Vireme, ponéis si así tal cual Vireme, como suena, la primera opción que os sale, o va a salir lo que es la base de datos de Vireme, de portal de ciencia de la salud, de, de, de Panamérica y de Latinoamérica. A ver si se si me abre. A ver si voy para mejor. Un momento, si se abre. No, aquí es eso, lo que os quiero enseñar, sobre todo eso. Cómo poder eh, acceder a, a, un, a, un, a, un teusa, a un tesauro, ¿vale? Aquí, eso, una vez que se nos abre esta página, la opción que a mí me interesaría sería este de aquí. Sería de, este, este, sobre todo, está enfocado al ámbito de la ciencia y de la salud. Pero bueno, si estamos realizando cualquier trabajo sobre ciencias sociales o sobre cualquier otra temática, también hay, se incluyen aquí términos que son, de otra, que son de, de otra área, ¿vale? Y aquí lo que podemos identificar son palabras de un lenguaje controlado, que son términos que emplean normalmente en, en científicos, no investigadores ¿eh? o médicos, ¿no? Entonces, imaginaros, estamos buscando algo sobre cáncer de mama. Cáncer, eh, yo pensaría aquí, ¿Vale? Este, la, la ventaja que tiene este tesoro es que es como autocompletado. Cuando yo voy escribiendo la palabra ya me sale un listado de diferentes palabras que están relacionadas. Pues imaginaros que ahora estoy buscando sobre cáncer, la mía es esta, ¿vale? Esta de cáncer, y ya me sale la palabra, que me está, que me, me, la palabra cáncer que es la que yo quiero buscar dentro de, de, de una base de datos. Como veis yo he buscado la palabra por cáncer, que es la que normalmente... En, en un lenguaje coloquial o no, no, natural eh, que normalmente empleamos ¿no? para hablar de esta este, este enfermedad. Pero para que veáis que este tesauro, la palabra cáncer, ellos la identifican como neoplaxia. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para, si queremos recuperar más resultados dentro de nuestra estrategia de búsqueda, con el operador este booleano que os dije, el OR, para buscar sinónimos, pues ya podríamos ir añadiendo términos a nuestra estrategia. Por ejemplo, neoplaxia, cáncer. De todas maneras también nos da diferentes sinónimos al término. Neoplasia, neoplasia benigna maligna, malignas neoplasma, neoplasmas, tumor, ¿vale? Todo esto serían sinónimos a los que podríamos añadir a nuestra estrategia de búsqueda, ¿de acuerdo? Esto, como digo, es un tesauro que está relacionado con el área de la ciencia y de la salud. Existe otro, otro tesauro. Tesauro de la UNESCO, que este es más. Eh, amplía más el abanico temático, ¿vale? Que este también nos no sirve pues, para recuperar más temas, ¿vale? Eso para que, sobre todo para que lo tengáis presente. Esto, estos dos tesauros, el, el, el DEX, el Descriptorio de ciencias de la Salud, y el Tesauro de la UNESCO. Esto sobre todo nos va, nos va a ayudar, sobre todo, cuando estemos elaborando un, un artículo científico eh, y nos enfrentemos a la publicación de ese artículo en una revista, siempre vamos a tener que elaborar una... Unas palabras, clave, unas palabras clave y unos descriptores que identifiquen el contenido de nuestra publicación. Por lo que seguro lo que nos van a facilitar sobre todo es identificar esos términos que representen el contenido de ese artículo que estoy realizando ¿vale? Entonces, normalmente cuando publicamos un artículo nos van a decir cinco palabras clave que definan o describan tu eh, publicación científica. Pues nos vamos a este tipo de herramientas, identificamos los términos que, que reflejan nuestro contenido, ¿vale?, y es lo que vamos a exponer en, en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Pues eso, para que lo tengamos claro, estos dos tesoros son listos. Y ahora, si queréis, vamos ya, vamos de lleno a, a una base de datos. Vamos a empezar primero con la base de datos de Padme, ¿vale? Si ponéis, esta es sobre todo... El, eh, como digo, nos va a ayudar sobre todo porque una vez que más o menos sepamos utilizar esta base de datos, nos va, nos va a ayudar a, a manejar otra base de datos. Si ponemos en Google Padme, esta es también la ventaja que tiene que es una base de datos gratuita. Y no nos hace falta, si imaginamos que estamos trabajando de casa y si no tenemos acceso a, la, a una VPN para poder realizar esta base de datos a los recursos de la universidad, pues lo que hacemos eh, Podemos buscar esta base de datos, eso, que, que no hace falta tener una conexión que no es de pago, ¿vale? Entonces, es, para el que más o menos conozca esta base de datos, eh, lo, han cambiado la interfaz. Eh, antes era de un, más o menos muy parecida como era antiguamente, pero eso lo que han hecho yo un, un par de meses, que, que lo han cambiado. Y aquí lo que yo quería enseñar, sobre todo, cuando nos vamos a enfrentar a una estrategia de búsqueda, que ya existen, en esta base de datos, eh, ya estrategias de búsqueda ya perfiladas, ¿vale? De otros investigadores que han, que han elaborado otros trabajos de investigación similares, que pueden ser similares a nuestro, entonces, lo que han hecho han, han, eh, eh, eh, han colgado en, en esta base de datos sus diferentes estrategias de búsqueda. Esto es lo que nos puede ayudar eh, si estamos realizando un trabajo sobre un, un tema en particular, pues, revisar estas esta investigaciones que han hecho otros investigadores y, y ver si, si, si nuestro trabajo de investigación está bien enfocado o no. Aquí en esta pantalla in, inicial, como se ve aquí, eh, como lo han cambiado, no aparece la opción que yo os quiero enseñar, entonces tendríamos que ir a la versión antigua de la base de datos de pánico, ¿vale? Que viene aquí arriba, esta opción, ¿vale? No sé si lo habéis visto, ¿Vale? Esta es la nueva versión, y aquí, si pinchan este enlace de arriba, nos llevaría a la versión antigua. Si pinchamos, nos lleva a lo que es la interfaz de la antigua base de, de datos. Y aquí, lo que yo os digo, donde vienen ya las estrategias de búsqueda perfilada y que nos puede ayudar si estamos realizando algún, alguna investigación parecida, es esta opción que viene aquí abajo, en herramientas de partner. Esta opción, ¿vale? Topic Specific Queries, ¿vale? Si pinchamos, nos vienen aquí ya diferentes eh, estrategias de búsqueda perfiladas por diferentes áreas temáticas. Sobre SIDA, bioética, cáncer, ¿vale? Imaginaros que estamos realizando algún trabajo sobre, vemos la estrategia, y aquí eso, como veis, para que veáis que no simplemente, eh, como os decía, no simplemente me meto en la base de datos, y quiero hacer una búsqueda sobre, sobre cáncer, no simplemente poniendo la palabra cáncer me va, me va a estar con esa estrategia. Fijaros, esto es una búsqueda sobre cáncer y de las diferentes. Si bajamos para abajo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Es pues una estrategia de búsqueda que ver, aquí se han entre, entretenido en ver todos los términos que están relacionados con cáncer, ¿vale? y Si bajamos, y si bajamos, y si bajamos, veis que eso, también han, han metido entre medias eh, revistas. ¿Vale? Que están relacionadas dentro de esa temática de cáncer. pues es una, una estrategia de búsqueda muy que se la han bastante. Entonces, imaginaros que estéis realizando algún trabajo sobre cáncer. Esto es muy, muy en general, ¿vale? ¿Eh? Sería sobre, sobre cáncer en general, pero sobre cáncer de la mama, de, de mama en mujeres de mayores de 37 años. Pues, esta la, la, ya tenemos la, la principal que es sobre cáncer, entonces ya lo que tendríamos que hacer es añadir los diferentes términos. Mujeres de 37 años, ¿de acuerdo? Entonces, eso, aquí sobre todo lo que os quería enseñar es que en esta base de datos ya nos viene alguna eh, estrategia de búsqueda ya identificada. Eso nos puede ahorrar a lo mejor el trabajo de, de ver si estamos realizando algún trabajo sobre alguna área de, de la escena. ¿De acuerdo? Bueno, aquí sobre todo lo que queremos ver, lo que, lo que nos vamos a enfrentar en esta base de datos, en la base de datos de Pacman, es a utilizar estos esto operadores de los que hemos hablado, sobre todo el and, el OR y el NO. ¿De acuerdo? Como os decía, aquí os voy a abrir este documento. Nosotros cuando nos vamos a enfrentar a, una, a, una, a nuestro trabajo de investigación, tenemos que tener claro cuál es nuestro. Cuál es nuestro ¿Cuál es nuestro fin? ¿Vale? Entonces, a la hora de elaborar la estrategia de búsqueda, siempre vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cuál es nuestro motivo de búsqueda? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cuáles son las preguntas que necesito contestar en nuestro trabajo de investigación? La definición de los términos, los procesos, los tratamientos, si eso sí si, si requiere algún tipo de tratamiento o no. Los sujetos de estudio, si son niños, mujeres, hombres, ancianos, ¿vale? Los grupos de edad. Si es, si es de 5 a 10 años, de, por los intervalos, ¿vale?, la población a la que va dirigido, el idioma, si el país, ¿vale?, los tipos de artículos que queremos buscar, ¿vale? Por ejemplo, si estamos realizando una búsqueda previa, ¿vale?, lo ideal sería sobre todo eh, identificar revisiones sistemáticas para, para ver eh, qué tipo de investigaciones se han hecho eh, sobre un tema en particular, son las la revisiones sistemáticas, sobre todo las revisiones de la bibliografía, son las publicaciones que mejor, reflejan, o que, que mejor reflejan el contenido sobre un área de investigación. Entonces, a la hora de, de buscar, de elaborar nuestra estrategia de búsqueda, para hacer un primer acercamiento sería ideal, a lo mejor, identificar revisión sistemática, ¿vale? Entonces, para eso, el tipo de artículo siempre viene bien identificado. Los años de búsqueda, si queramos buscar los cinco últimos años, los intervalos ¿no? de, de tiempo, sobre un, sobre un tratamiento o sobre una enfermedad, si son los últimos 10 años, el COVID, por ejemplo, que está de mucha actualidad, pues decirle las publicaciones sobre el COVID-19 en este último año, y eso, como decía, la última base es con la base de datos a la que me voy a enfrentar. Bueno, vamos rápido a eh, intentar hacer unos ejemplo, ¿vale? Pero aquí tenía yo este, esta que teníamos anteriormente, ¿vale? La había puesto como ejemplo y era actividad física en niños con obesidad aquí lo que os quiero enseñar sobre todo es para que veáis la diferencia entre, entre poner una estrategia de búsqueda vale bien perfilada o poner al tuntún término imaginaros que estamos que queremos buscar obesidad en niños y no, yo no tengo ningún conocimiento de operador booleano ni de, de, de ningún tipo de, de, de operadores vale esta base de datos ya lo que te hace también, como enseñaba con el tesoro, también me hace un autocompletado. Me identifica los términos que estoy escribiendo en mi caja de búsqueda y debajo me, me sale un autocompletado de términos similares. Entonces, quiero buscar sobre obesidad y niños. Lo pongo tal cual en, en, en, la, en, mi, en mi caja de búsqueda, le digo a buscar y así tal cual me salen 55.158 resultados. Poniendo ahí términos al tuntún. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora le decimos que nos lo ponga con el operador booleano AMP. Le damos a buscar. Nos sale lo mismo aquí. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque ya lo, la base de datos eh, lo, lo que son los espacios, me lo identifica como... Como si fuese un, un operador, el operador, por defecto, me lo considera como el operador booleano, and, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos con nuestra estrategia de búsqueda. Vamos a poner, tenía obesidad y ahora diabéticos. Así tal cual. Si, poniendo palabras al tuntún sin tener conocimiento del operador booleano... Ahora, fijaros, de los 55.000 resultados, ahora nos salen 949, ¿vale? Con, el, con esto quiero decir también que no hay, en, en sí tampoco hay eh, estrategias de búsqueda, eh, por así decirlo, ideales, ¿no? Porque a mí se me puede ocurrir una estrategia de búsqueda de una manera y al compañero se puede ocurrir otra y, y muchas veces los resultados no van a ser los mismos, ¿vale? Entonces, esto es lo que queremos hacer con esto. Ahora, imaginaros, queremos ver el, un consejo también que os quiero decir cuando empleemos operadores booleanos en diferentes bases de datos, es ponerla siempre en mayúsculas, ¿vale? Para que la base de datos identifique lo que es el operador de booleano de lo que es la partícula o la intersección dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces, lo que aquí hacemos es poner obesidad, como decíamos, utilizamos diferentes, utilizamos los paréntesis, ¿vale?, para, desde, para que nos diferencie ya diferentes va, mmm, conceptos dentro de nuestra estrategia y aquí, por ejemplo, le decimos y, y que no sean niños. Recordad que aquí tenemos 949 resultados. Con esta media estrategia que hemos realizado ya veis que la primera estrategia que hicimos fue Obesidad y children y nos salían salían 55.000 55 resultados. Si ahora estamos diciendo que, que no queremos que nos busquen a los niños obesos que sean diabéticos, ya nos ha quitado 50, eh, unos, unos mil más o menos, ¿vale? Esto, eso, podemos seguir ampliando más la búsqueda, como la estrategia que teníamos anteriormente, esta que estaba más perfilada, aquí le estábamos diciendo, niños obesos que no sean diabéticos y que tengan alguna actividad física. Si le damos a buscar, ya tenemos 11.000, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer, es seguir jugando. Imaginaros que tenemos que hacer una revisión de la bibliografía sobre este, este problema de investigación y claro, leerse los 11.000 resultados es imposible. Entonces, aquí para eso es lo que les digo, que existen filtros metodológicos o, o acotadores, ¿vale? Para ir, para ir reduciendo lo que es el número de, de resultados. Aquí, ¿qué hacemos? Sobre todo, la base de datos, los filtros metodológicos suelen estar en la parte izquierda. En este caso, en esta base de datos está aquí. Ahora, cuando veamos otro ejemplo de otra base de datos, veréis que sigue, más o menos, es muy parecido. Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Como digo, tenemos que hacer una, una revisión rápida de lo que es eh, este tema de investigación. Y eso, o, leerse ahora mismo 100.000 mis resultados es mucho. Entonces, ¿qué queremos? Pues, que nos muestre solo los resultados de los últimos cinco años. En esta parte, como digo aquí, te digo que solo me muestre, me muestre los últimos cinco años. Y como veis, ya poco a poco se va reduciendo en mala duda. Pero como digo, siguen siendo un montón para poder hacer una revisión así a simple vista rápida. ¿Qué podemos seguir limitando? Por tipología documental. Como decía, aquí en esta parte de aquí vienen los tipos, la tipología documental y podríamos seguir diciéndole que nos vaya, eh, por ejemplo, hemos dicho revisiones, eh, revisiones, y revisiones, ¿vale? Le digo que me lo muestre y le digo que son, de estas 4.000 solo quiero, quiero que me presente las revisiones sistemáticas. Fijaros que ya de los 4.000 que aparecían, la búsqueda se ha reducido a 248, que esto ya sí si, es... Eh, eh, ya sí que casi puedo leérmelo, ¿no?, para poder hacer una, una pequeña aproximación sobre mi tema de investigación, ¿vale? Entonces, pues ya vamos poco a poco perfilando nuestra estrategia de búsqueda, ¿de acuerdo? Si queréis, vamos a la próxima base de datos, ¿vale? Esto, eso, para que tengáis más o menos en mente cómo, utiliz cómo se utilizan este tipo de bases de datos. ¿Vale? nos en, en enfrentamos a ellas con los operadores booleanos. Bueno, aquí lo que os quiero enseñar sobre todo es, imaginaros, eh, esta, esta os quiero enseñar, el, voy a copiar esta frase hacia el tuntún, ¿de acuerdo? Porque lo que os quiero enseñar aquí sobre todo es cómo, cómo se utilizan las, las comillas en este tipo de bases de datos. O en Google, por ejemplo, ¿vale? Lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo pongo así tal cual esto, le doy a buscar, fijaros que me da seis resultados, ¿vale? Porque ha identificado cada una de esas palabras que se pueden encontrar en una publicación, en una publicación científica, ¿vale? Porque me está diciendo que me, que me busque cualquiera de esas palabras en un artículo científico. Si yo le digo que me lo busque con comillas, le ponemos las comillas entre las frases, le doy a buscar... ¿Me siguen saliendo los seis? Eso tiene que ser... Vale. Eso es porque en alguna parte de la, del documento... Vamos a buscar de nuevo. Pero es que lo tenemos impulsado. No, muchas veces eso, cuando estamos realizando las la ecuaciones de búsqueda, eh, si hemos realizado una búsqueda en una base de datos y seguimos buscando... Eh, otros otro conceptos, tenéis siempre si hemos limitado por filtro tenéis que tener en cuenta si, hemos, si, si, si seguimos limitando los términos o no, ¿vale? ¿de acuerdo? vamos a quitarle los filtros, le buscamos las comillas ahora y a ver que nos sale vale, ahora nos sale 123 con las comillas y a ver si le quito comillas me tendrían que salir más Pues sale lo mismo. Este ejemplo aquí parece que no vale. Lo quiero enseñar mejor en Google, a ver. A ver si me lo deja ahora En Google pintamos tal cual la, la, la frasecita que me gusta, ¿de acuerdo? Nos da 79 millones de resultados. Si yo ahora a Google le digo que me ponga las comillas... Me salen 743 resultados. ¿De acuerdo? Y aquí, eso sobre todo, quería enseñar el, el poder que tiene aquí la, las comillas. Porque aquí lo que me, me, me quiere identificar es bueno, documentos en los que aparece este, este resultado. Aquí lo que viene puede ser la base de datos de Panda, el resultado que me ha salido. Se me ha ido. Supongo que será porque esa frase a lo mejor puede ser que sea muy común y la identifique dentro de las publicaciones científicas de, de, de la base de datos, ¿vale? Pero eso, como os quería decir, el poder que tenemos aquí con, con las comillas es que de, de, un, de una frase tal cual, que me recupera 743 resultados y le quito las comillas, como, como, me, como me, triplica, me lo multiplica, me lo multiplica, ¿vale? A 79 millones de resultados. Eso, claro. sobre todo si sirve eso cuando estamos eh, implando, realizando búsquedas en la base de datos con el Google para identificar un contenido más aproximado a, a nuestro término de búsqueda, una aproximación ¿no? a lo que queremos, al trabajo que, que queremos realizar. ¿Vale? Si queréis pasamos a, a una base de datos, a la, a la de Google Science, es una base de datos multidisciplinar, y sobre todo porque nos va a ayudar a identificar las revistas de impacto, que sobre todo cuando estamos realizando nuestro trabajo de investigación, nuestra tesis, nos están ya obligando ya al por sí a, decir, a identificar revistas que estén posicionadas en un cuartil u otro. Entonces, por eso, si cuando sepamos utilizar o a manejar este tipo de, esta base de datos, vamos a poder ya como matar dos pájaros de un tío. Elaboramos nuestra estrategia de búsqueda para identificar los registros de nuestro problema de investigación y además, y además identificar revistas que se que se aproximan o que se puedan aproximar a nuestra área temática para, poderla publicar, para poder publicar nuestra tesis, ¿no? nuestro, nuestro trabajo para la tesis. Si estamos trabajando de, con una VPN, si ponemos tal cual, portal, acceso a Word ¿vale? Si se si pone en Google portal, acceso a Word Aquí esta opción os la quiero enseñar así desde Google, para que tengáis acceso a los, a los recursos porque es lo que os quiero enseñar ahora. Si, por, si lo ponéis así tal cual en internet, os va a aparecer esta página, ¿de acuerdo? Y aquí lo que os quiero enseñar sobre todo es la opción esta de aquí, eh, servicios, eh, la parte de arriba, información para investigadores. Aquí tenemos eh, un montón de recursos que nos van a ayudar sobre todo, a, con, hay muchos cursos de formación sobre cómo se emplea esta base de datos, no solo, esta, no solo la base de datos de WebScience, sino la base de datos de Scopus, ¿vale? Entonces, eso, aquí la parte de formación, aparecen múltiples eh, eventos, ¿no? Que luego en muchos casos suelen dar certificados. De asistencia al evento, ¿vale? Pues suelen ser presencial online, sobre todo los online son los que vais a poder tener más acceso, ¿vale? Y encima existe un material de formación de otros cursos que se han publicado sobre eh, esta base de datos. Aquí os van a decir cómo se emplea esta base de datos, cómo se utilizan los operadores booleanos dentro de esta base de datos. Y eso, es de acceso gratuito. Podéis descargar el material, echarle un vistazo y así os podéis familiarizar mucho más con lo que es la base de datos de WebScience o bien de Scope. Bien, como digo eso, viene recursos eh, para, bien para la base de datos de, de WebScience o como para Scope. Nosotros nos vamos, a centrar, nos vamos a centrar ahora un poco en la de WebScience, sobre todo porque no tenemos tampoco mucho tiempo para poder eh, ampliar más lo que es la clase. Vale, esto sobre todo lo que os quería enseñar es que eh, cuando metéis la página principal para poder acceder a la base de datos aparecen una serie de recursos a los que podéis acceder de manera gratuita. Esa era una opción, la de formación. Pero yo, era la, que, yo era la que os quería enseñar era la de información para los investigadores. Que aquí os podéis descargar, eso para identificar, que eso, lo, en alguna pregunta o dudas es que he leído por ahí, algo, ¿no? que, en, eh, o a la que enfrentabais cuando, en Telegram, era cómo poder identificar un listado de revistas en diferentes bases de datos. Bueno, aquí os podéis descargar cómo, cuáles son las revistas eh, que aparecen dentro de esta base de datos, por si queréis echar un vistazo, y si no queréis hacer una consulta dentro de la base de datos, los criterios de indexación de para poder ser esta revista dentro de la base de datos. ¿Vale? Y quería aquí, a ver si lo veo, unos recursos. A ver si era este. No, aquí no Aquí, creo que es. Ah, sí, aquí. Dentro de, dentro de la opción que os decía de información para los investigadores, un recurso que también os va a venir muy bien, es como el documento de normalización de los autores. Eso, como nos vamos a enfrentar, eso, a, bueno, para algunos, será a lo mejor la primera vez que vaya a enfrentar a publicar un artículo científico, pues en este documento que aparece aquí, si lo descargáis, pues unos consejos de que también está elaborado por miembros del grupo de investigación de F3 de la Universidad de Granada, eh, en el que da una, una serie de consejos de cómo poder eh, normalizar nuestro nombre a la hora de publicar un artículo científico. ¿vale? Pues, esto sobre todo lo quiero enseñar a modo de, de recurso para que veáis cómo poder eh, firmar vuestro trabajo científico. Y no solo vuestro trabajo científico, sino también unas recomendaciones para cómo publicar como, a la hora de publicar, como eh, poner el nombre de nuestra afiliación el nombre de, de la Universidad de Granada, de hospital de la nieve, dependiendo de la institución en la que trabajéis, nos da unas recomendaciones de cómo hacer, de, de cómo normalizar esto, ¿vale? Bueno, esto es lo que os quería enseñar, eso es a modo de ejemplo, de, de recursos que ofrece esta página. Bueno, aquí también, eso, lo que os quería enseñar sobre todo es una manera de poder acceder a esta base de datos. Bien, podemos acceder así, si ponemos en Google, como digo, cortar acceso a Word, pincharíamos en la bolita esta que pone Word, podríamos acceder aquí, o bien desde la página que enseñé anteriormente de los recursos de la biblioteca electrónica de la UGR, Viene la opción de la base de datos y accedemos Aquí, como veis, fijaros que como ahora mismo yo no estoy conectado por medio de una VPN, eh, me está diciendo que no tengo acceso a la base de datos esta base de datos, el problema que, que, os, que os decía, con respecto a la base de datos de Padme, eh, si no tengo una VPN, no puedo hacer esta base de datos. ¿Vale? A no ser que eso, que tenga una VPN para conectarme de fuera de casa. Lo que tengo que hacer es conectarme a la VPN, supongo que eso, algunos también creo que en, en, el, en, en el chat de Telegram habéis tenido algún problema que no tenías de su VPN. Bueno, este supongo eso, que eso, para, para los que sí lo han ahí o hayáis hay ya dado de alto, pues una vez que yo ya tengo mi VPN, me lo conecto, este es el iconito que os debería salir, ¿vale? Sería conectaros, ponéis la contraseña vuestra. Espero que no se me vaya ahora lo que es la imagen. Cuando se... Eh, mi VPN va a identificar que soy un usuario de la Universidad de Granada, entonces, yo ya puedo acceder eh, a esta base de datos. Tengo aquí, le digo que me reconozca la IP, ¿vale? De la base de datos. ¿Vale? Y ya tenemos acceso a esta base de datos. Aquí vamos a seguir, ¿vale? eh, lo, lo que son las... Supongo. En el curso de que ya visteis con Daniel de cómo localizar las publicaciones la científicas, ya le echaré invitado a lo que es esta base de datos y eso no deja de ser muy. Pues, las consultas que vamos a hacer no van a ser muy diferentes a lo que más o menos es, y, y, y visteis con Daniel en ese día. Aquí, Daniel, sobre lo que sobre todo os quería enseñar es sobre las peculiaridades de la base de datos. Esta base de datos en sí tiene, como os decía, una búsqueda básica que para sacarme de, de un apuro, pues, simplemente tecleo en mi caja de búsqueda el, los diferentes problemas que tenga de investigación y me lo va a buscar, o bien podemos buscar la opción de búsqueda avanzada, ¿vale? Que está mucho más compleja y aquí, como veis, en esta cajita de búsqueda, ya si esta base de datos me está diciendo que tengo que elaborar ya ecuaciones de búsqueda un poco más perfiladas para poder identificar la producción científica que quiero localizar, ¿vale? Y los diferentes localizadores donde quiero que buscar esa información. En la búsqueda básica, vamos, bueno, pasamos de nuevo a la búsqueda básica. Aquí tengo yo alguna, por ejemplo, esta que tengo aquí, aquí os puedo enseñar el poder de las comillas, ¿vale? Quiero decir que me busque una estrategia que en un trabajo que estuvimos realizando hace unos años violencia contra las mujeres, ¿vale? Y le quiero que me lo busque así tal cual, sin millas, ¿de acuerdo? Lo ponemos tal cual, ponemos nuestra frase, nuestra, nuestros términos en la cajita de búsqueda y como veis, si queremos perfilar sobre un tema de investigación sobre la violencia contra las mujeres, veis que como os digo si para poder revisar 8.764 artículos, pues la verdad es que me costaría un poquito leer, tener que leerme todas estas publicaciones, ¿no? Entonces, lo qué tenemos que hacer? y perfilando nuestra ecuación de búsqueda. Nos vamos, regresamos a la, a, la, a la página principal y decimos que nos ponga unas comillas porque leerme yo los resultados he hecho para mí más de un trampa. Le digo que me lo busque de nuevo... De esos 8.000 me lo ha reducido a 5.000, ¿vale? Como veis, esta base de datos ya parece que controla un poquito más no son los comillas. Me ha reducido en 3.000 resultados. Ya poco a poco, esto sí tiene más sentido, ¿no? Volvemos de nuevo al principio. Estamos buscando violencia contra las mujeres, le hemos puesto comillas para que nos reduzca un poco más el volumen de resultados. Y aquí, en esta parte de aquí, ¿vale?, Aquí lo que me le estoy diciendo es que me busque esta, este término, que me lo busque dentro, de la, dentro del campo del artículo científico, en el que se incluye este término, ¿vale? Por defecto siempre nos va a poner la palabra tema, en la base de datos de, de Tema, El tema donde me va a buscar sobre todo va a ser en resumen, título y descriptores, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me busque eh, violencia contra las mujeres, eh, en, bueno, bien, es, esta palabra es bien dentro del resumen, bien dentro del título o bien dentro de los descriptores. Si quiero perfilar más mi búsqueda, y eso quiero decir, porque puede ser que a lo mejor, aunque esta palabra aparezca en el resumen, a lo mejor el artículo que estoy buscando no tiene nada que ver con la violencia contra las mujeres. Pues si quiere perfilar mucho más esa búsqueda, pues lo que le digo es que me lo busque por título solamente. Recordad que teníamos 5.400 resultados si le damos a buscar me ha reducido a 2.200 resultados estos trabajos al decirle que me lo busque en título ya puedo confiar ¿no? que, que, se, que hacen el reflejo del trabajo de investigación al que me estoy aproximando de ¿no? la violencia contra las mujeres y aún así creo que son 2.280 resultados son muchos para podérmelo yo, para hacer una, una aproximación al tema ¿no? entonces qué decíamos pues vamos a limitarlo bien por fecha, por la tipología documental y como os digo, ya casi toda la base de datos en su parte izquierda aparece una serie de filtros metodológicos, una serie de limitadores en los que puedo perfilar mucho más nuestra búsqueda. Imaginaros eso, este, este, esta es la búsqueda que yo quiero realizar, son publicaciones científicas sobre la violencia contra las mujeres y quiero pues, que sean eh, de último cinco años. Aquí aparece el año de publicación y si queremos perfil, le damos a ver más opciones, y aquí aparecerían la, todas las publicaciones que aparecen sobre la violencia contra las mujeres que están indesados dentro de esta base de datos. Ver que hay desde el año 75 hasta el año 2020. Si queremos eso, hacer perfilar, pues para ver el último, los, los últimos cinco años, pues pincharíamos cada una de las casillas, le daríamos a refinar, o imaginaros que queremos ver, el tra los trabajos que se hacían sobre la violencia de las mujeres eh, hace 20 años. Pues, pincharíamos estos trabajos, ¿de acuerdo? Y ya veríamos. Vamos a ver, por ejemplo, eso, los, los últimos cinco años. De ahí desde 2000 hasta 2015, por ejemplo. Le damos a refinar. Y vemos que de esos 2000 resultados nos salen ya 857. Esto ya poco a poco vamos perfilando más nuestra búsqueda y ya se aproxima más a algo que sea un poco más, más fácil, ¿no? Para nosotros hacernos una pequeña aproximación sobre el tema, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Vale? Imaginaros que queremos ver cuáles son los artículos que más, que más se han citado sobre este tema y que a lo mejor me vendrían a mí súper bien eh, eh, indicarlo en, en mi bibliografía. ¿Y por qué digo esto? Porque eso, si son unos, unos trabajos muy citados, quiere decir que muchos autores se han basado en esos trabajos para hacer sus investigaciones, ¿no? Entonces, como veis aquí, en la parte de aquí arriba, podemos ordenar nuestros nuestro resultados, bien por orden de relevancia, por la veces citado, y eh, el conteo de uso. A veces que una publicación ha sido descargada dentro de esa base de ¿vale? datos. La relevancia normalmente suele ser empleada en la, en la base de datos como el número de veces que se, eh, o de apariciones que hay de un término dentro de, de un artículo científico ¿vale? por ejemplo, um, este por ejemplo aparece si le diese a relevancia vamos a darle por ejemplo a relevancia me va a decir que el primer artículo que me aparece me, me lo pone el primero porque es que en el que dentro del documento aparece más veces este término ¿vale? esto lo hacen ya por, por peso ya, Concepción aritmética dentro de la indexación de la base de datos, ¿vale? Esta sería una opción, es decir, si esta palabra aparece muchas veces en este documento, bueno, por orden de relevancia, quiere decir que este artículo es el que mejor refleja el contenido de lo que yo estoy buscando, ¿vale? Y, bueno, aquí lo que quería enseñar sobre todo es para ver las veces citadas. Ver los números, los, eh, los documentos, aquí no hay, por ejemplo, viene este artículo y en esta parte de aquí, las veces que este artículo ha sido citado, 190 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que este artículo eh, suele ser un artículo en el que normalmente los investigadores su suelen hacer mención para este tipo de temática, ¿vale? Entonces, eso, eh, aquí poco a poco vamos identificando o vamos perfilando nuestra estrategia de búsqueda y ante no solo los operadores booleanos como hicimos en un principio, cuando estamos la, haciendo la estrategia de búsqueda, sino también, por eso, por el orden de relevancia, el, el conteo de uso, por pues, las veces citado. Imaginaros, estamos haciendo una revisión sistemática sobre este tema y una de las estrategias que a lo mejor empleamos a la hora de hablar de la, de la revisión sistemática es decir, que hemos utilizado solo los artículos que han sido citados en los últimos 20 años. Entonces, en, en la violación contra las mujeres, ¿no?, en este tema pues identificaríamos todos los test, todas las publicaciones sobre violencia de las mujeres y e identificaríamos aquí todas las publicaciones que han sido citadas. Dependiendo de las publicaciones que salgan, las seleccionaríamos todas, ¿vale? Y entonces esto aquí a lo mejor eh, dentro de la búsqueda esta que estamos aquí realizando sería lo que a lo mejor mi, mi búsqueda ideal para poderla guardar en mi biblioteca, en mi gestor de referencia bibliográfica para ir trabajando con ella poco a poco, ¿vale? Pero esto, esto ya, la, el tema de gestión de referencia bibliográfica ya lo iremos viendo en la próxima sesión. ¿Vale? Esto sobre todo para que veáis cómo poco a poco aquí podemos ir perfilando una estrategia de búsqueda eh, en la búsqueda básica dentro de esta base de datos. Y como veis aquí, ya hemos, como ya hemos hablado del operador operadores de booleano, aquí viene una opción de agregar filo. Si le damos okay. esa opción podemos agregar tantas filas como queramos, ¿vale?, para, para, para perfilar mucho más nuestra búsqueda, ¿vale? Y como veis, cada vez que yo añado aquí una fila, por defecto, esta base de datos ya me añade los, los operadores booleanos, el AND, el OR y el NOT, ¿vale?, para que yo en cada caja de búsqueda pueda ir introduciendo términos y los vaya combinando con los diferentes operadores booleanos, ¿vale?, entonces, eso sería ya ir perfilando nuestra búsqueda e diferentes términos. Yo, si queréis, tengo aquí un, un trabajo que he realizado hace poco y vamos a hacer una, unos ejemplos sobre un tema de, que está de bastante actualidad. Sobre el COVID-19, ¿vale? que estamos aquí, empleamos este término. Pero yo, como os digo, casi siempre suelo poner las comillas para que me identifique, porque imaginaros que yo aquí no le pongo la comilla, a lo mejor la base de datos en cualquier momento se vuelve loca, y esta me lo pone por un lado, y este me lo, este me lo pone por un lado, y este me lo busca por otro lado. Y yo lo que no quiero es eso, que me lo, que me busque términos separados. Entonces, como quiero que me lo busque todo junto, la palabra en, en sí. ¿Vale? Entonces, quiero buscar la este, este tema que está de bastante actualidad, en esta base de datos. Y lo que quiero es, pues, pues tengo diferentes términos. Eh, quiero buscar también el COVID-19. Que este, como digo, eh, podríamos decir que es como un sinónimo, ¿no? Eh, del sars Entonces, como un sinónimo, lo que tengo que emplear aquí es, lo que le tengo que decir es que me, me lo busque con un oro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una búsqueda así, tal cual. Y vamos a decirle que me lo busque por tema también... Vamos a darle a buscar. Me salen mil resultados, vale, Esto más o menos como bueno, como es un tema más o menos de, de actualidad y se está publicando ahora bastante, pues si veis aquí aparecen dentro del año de publicación aparecen 2011, 2013. Esto habría que revisarlo a estos dos porque son, vale. Pero en sí, nuestra, nuestra búsqueda estaría centrada sobre todo en el año 2020, que es donde sobre todo esta enfermedad, bueno, que es nueva, eh, y ha surgido sobre todo a bueno, finales de, del año pasado. Entonces, que las publicaciones son de mera actualidad. Entonces, tendríamos mil resultados y le damos, a, por ejemplo, vamos a darle a buscar porque le queremos, además de, de, de esta estrategia de búsqueda, que además me los busque, que sean solo trabajos que han se han realizado en China. Entonces, aquí pondríamos tina, por ejemplo. Y este, como no un sinónimo de los dos términos de arriba, pues lo que les digo es que me lo busque con el operador booleano and. ¿De acuerdo? Eh, cuando vamos a darle a buscar, tenemos unos 1800, creo. Me ha reducido la búsqueda. Como veáis, eso, es que esto ya es cuestión de, de, de jugar con estos operadores Tenerlo siempre en mente, ¿vale? Ya de por sí eso, ya por defecto la base de datos, muchas bases de datos ya lo, lo incluyen por defecto. Pero eso, esto lo que tenéis que hacer es, es jugar con, con la base de datos. Y con, y, y con los paréntesis, como os decía, y esto es como eso, como, como las matemáticas, cuando estudiamos matemáticas en el colegio, y la propiedad asociativa, la conmutativa, pues ya lo que tenéis que jugar es con términos de, de palabras, ponerle paréntesis y ya poner entre. Entre medias de una y otra, ponerle los diferentes operadores booleanos. ¿Vale? Esto, sobre todo, eso, para que veáis que de los 1.800 resultados que teníamos antes, o 1.200 creo que eran, como incluyendo otro término más con un operador booleano, me ha reducido a casi la mitad de los resultados. ¿Vale? Y así podíamos ir trabajando poco a poco con los diferentes limitadores. Aquí, en este caso, como decía, si solo. De, tengo 400 resultados, pero me está buscando este tema, eh, este término, dentro de la palabra tema, ¿vale? Y eh, que aquí, como digo, en esta base de datos, lo que me está buscando es este contenido dentro del título, el resumen y los descriptores. Si lo que quiero es afinar mucho más mis resultados, le digo que me lo busque en título. Yo eso, cuando realizo mucha búsqueda al principio, para que me haga una aproximación, puedo, también suelo, lo, lo suelo buscar sobre todo por título, ¿vale? Porque cuando vamos a realizar un artículo científico, eh, el resumen, no, el título, por así decirlo, tiene que ser el reflejo del contenido de tu publicación científica. Entonces, si ya una palabra de la que trata tu, tu investigación no aparece reflejada en el título, algo ahí ya está fallando, ¿no? Entonces, entonces, claro, quiero que me identifique estos términos dentro del título porque sea un fiel reflejo del tema que se está tratando en la actualidad. Le doy a buscar. Y me salen ahora 300 resultados. Los 400 y pico que teníamos, ahora 300. Y así, eso, como veis, esto es, un, esto es ya cuestión de ir jugando. Con la, que esto tampoco no es, que, como decía, esto no son 10 minutos o 5 minutos que yo pongo un término y con la primera búsqueda que me sale me doy por vencido. No, esto tenemos que ir jugando un poquito, ¿eh? poco a poco, y como decía, todo el, el, el proceso de investigación, que es el segundo paso dentro ¿no? de un proceso de investigación en el que tenemos que hacer frente para ir avanzando en nuestra investigación. Y como digo, una vez cuando, si hacer hincapié en la estrategia de búsqueda sobre todo, porque imaginaros que cuando vayamos a publicar nuestro artículo científico, lo primero que normalmente suelen hacer los revisores cuando lo publicamos lo vamos a publicar una revista es fijarse si la bibliografía está actualizada o si os habéis dejado en el tintero alguna publicación que sea puntera dentro del área temática a la que os estáis enfrentando y no la habéis no no publicado, bueno, no la habéis publicado, no la habéis referenciado, ¿no? Entonces eso, que, que lo que os digo es que esto, esto requiere su su tiempecillo, ¿vale? Aquí lo que quería enseñar yo, por ejemplo, es, como digo, esta del COVID-19, un trabajo que hemos hecho hace poco, para que, que veáis aquí, o, o, un poquito que, se vea, que aquí eso tenéis que identificar poco a poco eh, los diferentes términos y poco a poco se va desarrollando una, una estrategia, una ecuación de búsqueda y aquí yo lo que hice, esta es, por ejemplo, esta base de datos yo la empleé dentro de la base de datos de Medline. Y aquí lo que hicimos es que nos busca los diferentes términos eh, dentro del título y está ¿vale? Para que pues, me recuperase una producción científica lo más ah, fundamentada al tema, ¿no? Y esto es que no requiere solo, si yo pongo esto en Padme, no me va a buscar solo esto, no me lo Yo lo que quiero es que me amplíe más el abanico de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como decíamos, seguimos nuestra base de datos de Web of Science, hemos localizado el tema actual sobre el COVID-19, ¿vale? Esto sobre todo sirve de eso para, cuando estáis enfrentando a cualquier tema de investigación, no simple vaya, simplemente vaya a buscar en Google, en Google eso hay demasiada información, no está bien controlada esa información, y bueno, ahora tanto que sale la noticia del tema de las fake news y todo eso, una manera de poder controlar este tipo de de, de falsas noticias que nos dan en la actualidad, es, pues meterme directamente en una base de datos de referencia y buscar sobre el tema de información que hay de la actualidad, ¿vale? Aquí, pues, en, el, en el trabajo este, por ejemplo, que os digo del COVID-19 que, que hemos hecho, aquí lo que hemos intentado ver, sobre todo, es ver qué hay de real en, en las noticias que a lo mejor podemos estar escuchando en prensa o en los bulos que nos dan en las redes sociales, ¿vale? Aquí lo que identificamos son los principales resultados de investigación que, ha, que han hecho los investigadores sobre el COVID-19 y contrastarlo con, con esos bulos que, o esas falsas noticias que nos están diciendo. Por, el, por ejemplo, los tratamientos que se están dando, eh, la permanencia del COVID-19 sobre los objetos, y los diferentes resultados los que están dando, ¿vale? Bueno, pues eso. Aquí, como hemos dicho, que son trabajos en China, pues podemos ver en la parte izquierda, otra vez, como os digo, siempre muy importante, ¿vale? Ver perfilado por diferentes áreas temáticas, por la tipología documental, por los autores. Aquí podéis ver, sobre todo, qué autores son los que más publican sobre un tema. En este caso, eso, como es una búsqueda muy básica sobre COVID-19 y es muy actual, pues no hay muchos investigadores que publiquen sobre el tema. Pero vemos que aquí, a lo mejor, por ejemplo, el Xi'an es este, eh, el que más publica sobre el tema. De, de ahí también, aquí podemos ver también la, la veracidad, a lo mejor, sobre un tema de investigación. Ven que la, estas publicaciones son del año 2000, ¿vale? Es lo que hemos visto. Y ya vemos que en el año 2000 este hombre ya solo, solo ha publicado seis artículos. Para que veáis, de, de, dentro de, todo esto, de todos los cursos que hemos visto, ¿no? de, yo sigo publicando ya podéis hacer una idea, unas conclusiones de a lo mejor por qué este hombre habrá publicado ese artículo. Como en muchos de los cursos a lo mejor hemos hablado a lo mejor de la publicación Salami, ¿no? que en alguna vez hemos hablado, a lo mejor este hombre podía haber hecho un trabajo mucho más importante centrándose en una publicación más potente que no a, que a lo mejor lo que ha hecho ha dividido su trabajo en esa publicación. Es lo que yo... Es la conclusión a la que yo llego, ¿no? A lo mejor en verdad este hombre ha hecho seis... De investigaciones distintas, pero que lo dudo que eso que en el año 2020 es imposible que este hombre haya hecho y más eso cuando sabéis el proceso de investigación científica, lo que conlleva y luego trabajoso que es publicar una revista científica ¿vale? Bueno, eso aquí, eso para que veáis los limitadores y los filtros como podemos eh, ver por diferentes eh, aquí lo que quería ver también todo, ver todas las opciones ah, este es de país, ¿vale? Las opciones, aquí, sobre todo lo que quiero enseñar es para que veáis, eh, eh, para, si queréis identificar sobre un área sobre un área concreta de investigación, sobre los trabajos que se han realizado a lo mejor en España, ¿no? o en Italia, ¿no? que son los dos países que más, donde más fuerte, por así decirlo, está pegando, o pegado esta… Enfermedad. Y eso como podéis ver, eh, si queremos tratar el tema, este tema de investigación dentro del ámbito nacional y para seguir imitando nuestra estrategia de búsqueda, si queremos ver qué trabajos se han realizado eh, por investigadores españoles, vemos dentro de ese abanico todos los países eh, de todas las filiaciones de estos investigadores y veis que solo hay seis españoles, le damos a refinar, seis artículos en los que algún español ha ha participado en la investigación. Esto también lo pongo también como un ejemplo de lo que se está investigando a lo mejor en España sobre este tema. Lo hagáis a lo mejor una idea. Bueno, esto sobre todo, quiero enseñar esto, este tipo de ejemplos para que veáis cómo elaborando una, una ecuación de búsqueda más o menos bien perfilada, cómo vamos de limitando los resultados hasta llegar a lo mejor a, a, a lo que es nuestro resultado ideal. ¿No? Como, como habéis visto, eh, si queréis lo vamos ver en la opción, este historial de búsqueda viene aquí. Yo lo que recomiendo, sobre todo de esta base de datos, es que os alta, ¿vale? Eh, aquí en, en iniciar de sesión, os okay, creéis un perfil de usuario. Y, y sobre todo porque nos va a permitir, cuando realizamos todas las búsquedas que hemos realizado dentro de la base de datos, es crearnos un, un historial, ¿no? Un... Una, un historia dentro de, ese, de esta base de datos y un, una alerta, ¿no?, por así decirlo, eh, de, de, de imaginaros que estos son los resultados y mi estrategia de búsqueda y quiero que me, esta base de datos me vaya dando una señal, no una alerta eh, mensualmente, periódicamente, sobre los resultados que se están haciendo en España sobre el COVID-19. ¿vale? Esta base de datos, en el momento que se añadiese una nueva publicación o que se ingresase una nueva publicación en esta base de datos, me, la, me, me, me llegaría un mensaje, a, dependiendo de cómo me haya, dado, me haya registrado, ¿vale? me llegaría un, una alerta a mi correo electrónico diciéndome que se está actualizando la bibliografía sobre este tema. ¿vale? Entonces, por eso yo siempre recomiendo en las diferentes bases de datos con las que vaya a trabajar que os creéis un perfil y cuando elaboréis una estrategia de búsqueda, que siempre os bueno eso, ya en la sesión, y que eso, que guardéis la, la estrategia de búsqueda, ¿de acuerdo? Pues aquí el, eso, lo que os quería enseñar sobre todo es la, el historial de búsqueda. Además, empezamos con este, por ejemplo, no me interesa porque era con la mujer. Imaginaros que esto no me interesa, ¿no? Este ya me da la opción de eliminarlo. Mi historial de búsqueda. Y esto tal cual así, si a lo mejor, copiarlo imaginaros que estamos haciendo una revisión sistemática sobre este tema y quiero, eh, eso, como digo, siempre las revisiones sistemáticas lo que nos piden es que haya una... A ver si se me el documento aquí. Simplemente podríamos copiarlo así tal cual, la estrategia de búsqueda, pero eso, porque a lo mejor la revisión sistemática para, quedar bien, para que quede bien reflejado debe ir debe debe, debe reflejar lo que es, cuál es la estrategia que habéis empleado. ¿no? Pues fijaros así, simplemente copiando, aquí ya la información que me está dando, ¿vale? Eso ya dependiendo de cada uno, pues lo elaboréis de una manera u otra. Pero, o sea, aquí como veis, veis la, la estrategia de búsqueda empleada, y eso, los diferentes pasos que hemos no, Primero buscamos ser sobre el tema, luego le dijimos que también me lo buscasen, pero que se estén centrados en China, y luego le dijimos que como había mucho que solo nos busque la palabra en título, y ya para, para terminar le queremos decir que solo nos busquen los países en los que han trabajado investigadores españoles. Y eso, de los mil resultados que salían en un principio, solo seis solo aparecen seis. Esto eso pongo como ejemplo para cómo ir perfilando búsquedas. Y, y ver eso, a lo mejor, imaginaros mi, mi tema de investigación, así puedo identificar si mi tema de investigación es muy, es muy trabajado en una área temática o no, ¿vale? O, o a lo mejor no se ha trabajado nada sobre eso, y ahí ya sí daríamos el pelotazo, ¿vale? Eso, sobre todo para identificar trabajos que puedan ser muy similares al nuestro, ¿o no? Esto así, a simple vista, no... Eh, más o menos eh, eso. sé que es muy rápido este curso, son muchos términos ver, normalmente eso como, como decía al principio Daniel, este tipo de curso lo solemos dar más relajado eh, en un ambiente más, más familiar, ¿no? Con, con, al, con alumnos cara a cara, entonces pues, y, y más tiempo, ¿no? no tan rápido entonces, o sea, alguna cosa a lo mejor se puede quedar en el tintero, pero vamos a intentar eso, si tenéis alguna duda poderla solucionar y eso, a la simple vía de vista, pues prácticamente esto este era lo que os quería enseñar. El siguiente paso, que lo, lo que veremos, eh, en, en la siguiente sesión que yo daré, que será el de Mendeley, pues allí lo que vamos a tratar es de ver esta referencia bibliográfica, una vez que hemos realizado la búsqueda, cómo gestionarla en el gestor de referencia bibliográfica Mendeley. Que como eso, que como ya nos no enseñó en su día Javi Cantón. Va a ser una sesión pues, muy, muy parecida porque son unos, unos gestores de, de referencia, por así decirlo, muy similares, entonces más o menos tienen la misma eh, el mismo uso, ¿vale? En principio eso es más o menos lo que quería enseñar, eso sé que eso es una sesión muy, muy corta y aquí he intentado comentaros rápidamente la importancia de, de utilizar eso, que tengáis en mente sobre todo esos operadores, los operadores booleanos, ¿vale? Existe multitud de operadores, como decía, pero sobre todo eso, el OR, el AND y el NOT, eso tenerlo siempre presente. Las comillas, que sé que aunque no ha salido parece la, cuando lo hemos realizado en la base de datos de pan no ha salido muy bien, pero luego lo hemos visto en, en Google, ¿vale? Y, veis, y habéis visto el potencial de las comillas. Eso puede ser siempre para hacer una, una primera aproximación, Viene genial, ¿vale? Entonces, eso. Espero que. eso Si tenéis alguna duda, no he podido mirar el chat durante la sesión. De todas maneras, eso. Como tenemos Telegram, cualquier duda que tengáis, escribid. Y aquí dicen ahora mismo: si recomiendo Mendeley. Yo, como. Es indiferente que sea. Es indiferente. Mendeley o Sotero para humanidades, para el área que sea. Yo el que os digo es que normalmente el es que utilizo la de Zotero porque es más amigable, es más intuitivo a la hora de utilizar. Pero eso da, da igual el área que os enfrentéis, ¿vale? Pero de todas maneras, cuando lleguemos a la sesión de Mendeley, os voy a poner si queréis un, un ejemplo de cómo poder utilizar uno y cómo ¿vale? La potencialidad de cada uno, ¿de acuerdo? Eso. Cualquier duda que tengáis la podéis ir en Telegram, intentaremos resolverla y ya tenemos aquí a Dani, ¿vale? Que nos quiere echar. <risa> nos quiere echar. Vez. Oye, muchas gracias Rubén. Muchas gracias. Nada. Pues bueno, ir resolviendo las dudas, yo creo que habrá bastantes dudas, las podéis ir resolviendo por el, por el chat de Telegram, ¿no? Y sí. ya está. Muchísimas vale. gracias por, por participar. Nos vemos la semana que viene, ¿no? De acuerdo, eso y si alguna se nos ocurre cualquier cursito, a lo mejor que podamos, ¿no? De cómo publicar, ¿no? En revistas científicas, a lo mejor le vendría bien también. ¿cómo? Sí, ya vamos viendo. Tengo que, tengo que terminar la planificación de la de la semana que viene, ya está casi lista la de la siguiente y lo vemos, ¿vale? Vale. Bueno, pues gracias, muchas gracias chicos y chicas sí, claro. y si hay cualquier duda intentaré resolverlo en Telegram, ¿vale? Un abrazo. Sí, claro. hasta luego, hasta luego.